Para no extenderme demasiado en el vídeo, he codificado ya la solución utilizando un nuevo componente. Un componente que va a ser el elemento que podemos arrastrar. Componente al que he llamado drag element. De hecho, en pantalla tenéis cómo quedaría el área de drag, donde he eliminado los elementos drag que teníamos antes, que se han convertido ahora en elementos drag element. Además, a cada uno de esos elementos, para poder personalizarlo, le he proporcionado una propiedad que es la propiedad color, que como os imagináis lo que hace es permitir definir cuál va a ser el color de fondo de cada uno de los elementos. Y bien, aparte de eso, poco más. Únicamente hago la importación del elemento traje element lo tenéis aquí abajo, y por supuesto lo asigno en el apartado de componentes. Todo lo demás lo he dejado para que podáis tener el código completo, pero no haría falta, sobraría. De hecho, el propio apartado de estilo está vacío. No es necesario definir nada. ¿Cómo queda el área de drop? Bueno, pues también bastante sencilla. Simplemente he creado dos áreas de drop, la 3 y la 4, con sus correspondientes variables, dips 3 y dips 4 y funciones manejadoras, el handle drop 3 y el handle drop 4 Cada una de ellas lo que va a hacer va a ser, en vez de hacer un bucle a través de un dip, va a hacerlo a través del elemento dragElement, elemento al que habrá que pasarle el color, color que en este caso lo pasaremos enlazando la variable y utilizando como dato el color de cada uno de los componentes. Al igual que antes, poco más hay, salvo importar el elemento y asociarlo en el apartado de componentes. La creación de las variables dip 3 y div4 y de los manejadores, tanto el drop3 como el drop4, son básicamente iguales a las de antes. Así que para acabar, nos queda ya analizar cómo es el componente que hemos creado. Y aquí lo tenemos. Como plantilla simplemente es un elemento drag. Tal y como nos comenta la documentación, por defecto el elemento drag está asociado a un div. Así que directamente utilizar la etiqueta drag implica utilizar una etiqueta div. Etiqueta a la que vamos a asociar directamente la clase box. Clase que hemos definido en el apartado de estilos. Un apartado que, por cierto, queda muy simplificado. Bien, volvamos a nuestra plantilla y como cosa novedosa, vemos que hemos utilizado un enlace a una propiedad style. Esa propiedad, a diferencia de la propiedad class, lo que permite es asignar un estilo directamente. La propiedad class, como hemos visto antes, permite decirle al elemento si una clase se asigna o no se asigna en función de una condición que asociamos a ella. En este caso, lo que permite la propiedad style es asignar a una propiedad un valor de una variable view, que justamente es lo que queremos ahora. De hecho, como he comentado, hemos creado una propiedad que es color, que va a ser una cadena y que va a ser requerida, propiedad que sea la que asignaremos al background del elemento. Es decir, mediante esta técnica de poder aplicar estilos, conseguimos personalizar mucho más nuestro componente. De hecho, he dejado aquí una variable calculada, que no tiene ninguna aplicación, no, no está aplicada en ninguna parte del código, pero que la he dejado para poder realmente entender cómo funciona style comparado a cómo funciona class. En el caso de utilizar la propiedad class, lo que hacemos es aplicar una clase, clase que tiene que estar definida. En mi ejemplo inicial yo tenía cuatro colores, azul, verde, naranja y rojo. Sería necesario crear esas cuatro clases y además crear cuatro condiciones para poder dar solución al ejemplo que hemos hecho anteriormente. Evidentemente, si yo quisiera ampliar el número de colores, tendría que crear nuevas clases y tendría que añadir nuevos condicionantes en este bloque. Obviamente esa solución muy flexible no es. En este caso, para lo que queríamos, que es poder admitir cualquier tipo de color, lo que nos interesa más es utilizar la propiedad style, donde directamente asignamos un valor de una variable a una propiedad CSS. El concepto clase CSS en este caso desaparece. Bien, pues dicho eso, ya tenemos montado el elemento con sus dimensiones, con su color, le hemos indicado que es un documento arrastrable, lo único que falta es decidir qué información se va a transferir. Y para eso simplemente me he creado una variable calculada. La he llamado datos transfer, donde únicamente lo que hay es la definición del color en función del color que se le pasa como propiedad. Esta recalculada es la que voy a pasar, es la que voy a utilizar como valor de la propiedad transfer data. Y con eso simplemente puedo hacer las pruebas de ir arrastrando. Vemos que es completamente funcional, pero es que además puedo arrastrar los elementos previamente sueltados en una de las áreas. Al final son elementos drag, y estén donde estén, seguirán siendo elementos drag. Aún se puede profundizar un poco más en este ejemplo, jugando con las diferentes propiedades y eventos que me da el componente. Pero, por ejemplo, otra cosa interesante que dejo para que analicéis, es cómo poder hacer que el arrastrar y soltar no copie, sino que mueva. Es decir, que no se vayan creando diferentes objetos, sino que el objeto arrastrado desaparezca de su lugar de origen.